Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Es verdad que tenemos alma? ¿Existe la reencarnación? Parece que estas preguntas y muchas otras sobre la muerte solo pueden ser respondidas cuando nos toque el día de morir. Sin embargo, existe una serie de creencias que trata de explicar qué hay del otro lado, y también experiencias cercanas a la muerte que han dejado ver un poco de ese desconocido mundo. Por eso hoy te presento, el Iceberg de la Muerte. Como lo manda la ley no escrita de los icebergs, empezaremos con la superficie. La punta que todos conocemos, o mejor dicho, creemos. Porque según lo que nos han enseñado, si nuestros padres son católicos, es que al morir nuestra alma será juzgada, y de acuerdo al peso de tus pecados cometidos en vida, tendrás que ir al cielo o al infierno. El cielo y el infierno. El primero es un paraíso donde San Pedro te dará la bienvenida, y serás feliz junto a miles de almas que se portaron bien en la tierra, y estarán bajo el cobijo de Dios para toda la eternidad. El segundo es el lugar más aterrador, inimaginable y escalofriante que podamos pensar. La Biblia lo ha descrito como el crujir y el rechinar de dientes. Es donde habita el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, y junto con él, demonios perturbadores que castigan a las almas pecadoras en un lago de fuego, donde sufrirán para toda la eternidad. El Purgatorio El Purgatorio no es un espacio físico. Se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, en el que después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados, antes de poder acceder a la visión beatífica de Dios. Todo aquel que entra en el Purgatorio terminará entrando al cielo, tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. El limbo En la teología católica, el limbo se refiere a un estado o lugar temporal de las almas de personas creyentes en el cristianismo que pasada su vida física murieron tiempo antes de la resurrección de Jesús y un estado o lugar permanente de los no bautizados que mueren a corta edad sin haber cometido ningún pecado personal pero sin haberse visto librados del pecado original macula que solo pueden ser eliminada a través del bautismo en cualquiera de sus formas al menos según algunas interpretaciones y a pesar de su nombre también irían a este a aquellos adultos que no habiendo cometido pecado personal alguno, no hubieran tenido la oportunidad de conocer la doctrina cristiana, ni ser bautizados. Es momento de comenzar a sumergirnos bajo la punta de lo conocido, para explorar lo que oculta el iceberg, en donde en cada nivel nos encontraremos con otros destinos, a donde iríamos después de la muerte. Prepárate. Porque quizá el cielo y el infierno, el purgatorio y el limbo sean lugares que solo existen en las mentes religiosas. El fenómeno de Lázaro Lázaro, levántate y anda. Una frase bien conocida de un pasaje bíblico en donde Jesús demostrando que era el hijo de Dios hizo que Lázaro, quien se encontraba muerto, cobrara nuevamente vida y resucitara. Tiempo después, Jesús mismo resucitaría de entre los muertos para elevarse al cielo. En el año 2002, un funcionario de la policía de Osaka en Japón se quedó perplejo por su descubrimiento. Cuando el agente fue requerido en el hospital para colaborar en una investigación post-mortem, sufrió un tremendo shock al comprobar que el supuesto fallecido aún respiraba y se movía dentro del mortuorio, 20 minutos después de que los médicos certificaron su muerte tras sufrir un infarto. El moderno Lázaro murió cuatro días después. Eso sí, sin recobrar nunca la conciencia. El forense nipón aseguraba en su artículo que desde 1982 se habían descrito otros 25 casos en todo el mundo del misterioso fenómeno Lázaro. Por lo que después de la muerte, Puede que tu destino sea regresar a la vida por un tiempo más. Inmortalidad La mayoría de los seres vivos está programada genéticamente para alcanzar una edad límite. La del protozoo está calculada en 7 días, la de una araña en 50, la de una rata en 33 meses y la del hombre en 120 años. Sin embargo, existen formas de vida para que la eterna juventud no sea un mito. Muchas plantas y microorganismos son virtualmente inmortales porque jamás envejecen. Por ejemplo, cada vez que una bacteria se divide, comienza una nueva generación. Las células cancerosas también pueden ser consideradas inmortales y observaciones realizadas en anémonas de mar e hidras apuntan a que el tiempo no pasa por ellas, pues nunca muestran signos de vejez. Así que la inmortalidad es una realidad siempre y cuando seas una célula cancerosa. Luz en el túnel Un estudio publicado reveló que entre el 8 y el 12% de los pacientes reanimados tras un paro cardíaco confiesan haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Algunos recuerdan fragmentos de lo que sucedió cuando estaban clínicamente muertos. Para creyentes y para psicólogos, este tipo de testimonios místicos que incluyen la visión de una luz al final de un túnel, experiencias extracorpóreas y el repaso de la vida en imágenes fotográficas son pruebas fehacientes de que hay otra vida después de la muerte. Para los escépticos, las experiencias cercanas a la muerte se explican por severas alteraciones en la química cerebral durante la crisis vital. Cualquiera que sea el caso, puede que después de tu muerte, puedas estar por algunos minutos en el túnel caminando hacia lo que oculta aquella extraña luz. Reencarnación La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las regiones orientales como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de américa y oceanía en la historia de la humanidad la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales el volver a encarnar para vivir otra vida pudiera ser un destino para las almas después de la muerte algo así como una nueva oportunidad, en busca del crecimiento espiritual y de la mente. Fantasmas. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Nuestro destino será un lugar de tranquilidad y paz como muchos afirman? ¿Hay almas que permanecen en la tierra como fantasmas errantes? Atrapados en una dimensión alterna entre la vida y la muerte, espíritus que no pueden descansar, que claman justicia o buscan venganza, seres inmateriales que buscan seguir existiendo en la tierra, pero que han perdido sus cuerpos, por lo que se lamentan, gritan o hacen ruidos, espantando en casas, carreteras o lugares abandonados. Si mueres, pudiera ser que seas uno de esos fantasmas atrapados entre este mundo y el reino de los muertos. Zombies En el culto a Vudú, el zombie es un cuerpo sin alma, al que el sacerdote o Hugan, o bien la sacerdotisa, también llamada Mambo, le ha devuelto la vida para convertirlo en su esclavo. El muerto viviente carece de pensamiento y control autónomo, y su cuerpo se deteriora hasta volver a morir. La ciencia ha descubierto la explicación de esta leyenda tan difundida en Haití. El investigador Brad Wellman, autor de La serpiente y el arco iris, asegura que los citados sacerdotes son capaces de inducir un estado cataléptico en sus víctimas, mediante la administración de polvos que además de narcóticos contienen tetradotoxina, un veneno neurotóxico extraído del pez globo, por lo que los zombies no solo son parte de las películas de ciencia ficción, Sino que pudieran ser tu destino después de morir Ya sea que por medio del vudú te revivan para ser esclavo O que en vida te induzcan en el estado cataléptico para obedecer Ahora ya conoces los posibles destinos que tendrás después de morir Pero aún hay uno más que se encuentra en las profundidades del iceberg Y que por lo mismo es el más aterrador Inexistencia Nada más aterrador que el saber que después de morir simplemente dejes de existir Que tu cuerpo sea comido por los gusanos, tus huesos se vuelvan polvo y tu espíritu no exista más Quizá si sea tal y como lo dice la Biblia Polvo eres y en polvo te convertirás no te pierdas el próximo iceberg donde te traeré otro interesante pero escalofriante tema. Por favor déjame un comentario, es lo único que te pido para que puedas seguir subiendo contenido. Mi nombre es Oxlack Castro, muchas gracias. La música de este video fue cortesía de Repulsive.